Estilócratas, es un gusto saludarlos nuevamente Y como les dije en algún momento Vamos a retomar nuestros temas habituales De buenos modales, de normas de urbanidad Pero actualizados Y vamos a hablar de, de cómo, cómo organizar una comida o cena O hágate de cualquier tipo en casa Y hoy por hoy pues las cosas son diferentes las casas no son grandes, no, nadie tiene una casa grande. Casi todo, todos los jóvenes viven en departamentos y los departamentos no son muy grandes. Claro, habrá excepciones, habrá quien tenga una casa grande o habrá quien viva con sus padres todavía. Y bueno, pueden utilizar la casa grande, pero en general, pues casi todos vivimos en, en departamentos y en departamentos pequeños en donde no cabe mucha gente. De manera que la primera norma, y hay que tomarla muy en cuenta, es no invitar a más personas de las que pueden caber cómodamente en la casa esa es la primera norma que hay que hacer la segunda norma es la siguiente usted va a invitar a una serie de personas que a lo mejor no se conocen entre sí si, eso es así, si este es el caso tiene usted que ocuparse desde el principio de presentar a unos con otros con una breve introducción mira te presento a Pepe Pepe trabaja en Google y es un experto en, en informática Algo así en, en Algo que pueda decir usted en una, en una sola frase Para que la otra persona sepa Con quién está tratando Y viceversa, ¿verdad? Mira, Pepe, te, te, te presenté con Agustín Agustín es un ingeniero mecánico Que trabaja para una armadora de coches Etcétera, ¿sí? Eso es muy importante que lo haga usted Personalmente uno por uno, uno, por uno De sus invitados Ahora bien como los departamentos son pequeños y además como los presupuestos no alcanzan... ...seguramente no tendremos meseros ni personas de, que nos ayuden para todo esto... ...ni tampoco tendremos la manera de organizar una buena mesa para que todos estén sentados... ...o probablemente sí puedan estar todos sentados, pero como no hay quien sirva... ...lo mejor es que, a mi mí, a mí parecer, es que se haga un buffet... ...pero no con platos de cartón ni con cubiertos de plástico sino con platos de cerámica y cubiertos de metal como debe de ser y eso se van a poner y se van a apilar en una mesa para el bufete Perdón, para, para el bufete y eh, van a, ahí sí van a tener que alquilar o, o sí o sí rentarlas porque las rentan las hornillas, las, eh, las eh, cazuelas o las ollas con su fuego para mantener el calor y para mantener caliente lo que tenga que estar caliente y en una orilla de la, de la mesa para el buffet tienen que estar todos los platos, los cubiertos, las servilletas y el pan. van a, van a, en, otra, en otra mesa va usted a tener todos los tragos, los vinos, los licores, los hielos, el agua, el agua de, de soda, el agua mineral y con qué servir cada una de las cosas, porque necesita usted tener unas pinzas para el hielo es tener los destapadores los, los, y los descorchadores ahí mismo todo va a ser de autoservicio pero usted tiene que estar, si es el anfitrión muy atento a que las cosas estén funcionando bien de manera que todo el mundo se sienta muy a gusto el tipo de música que va usted a poner si no tiene para pagar un DJ no lo no, no pague, a lo mejor usted es muy bueno y tiene muy, un, una buena lista de música que seguramente lo tiene use su propia lista de música que seguramente también le va a agradar a sus invitados. Pero sí tengo en cuenta algo: si usted vive en un edificio y es un edificio familiar, el sonido no debe molestar a sus vecinos. No haga una cosa así porque va a quedar muy mal. En todo caso, si quiere usted hacer un, una fiesta con el sonido muy grande, converse con sus vecinos. Pregúnteles si están de acuerdo. Y si están de acuerdo, bueno, pues incluso invítelos. Pero si no están de acuerdo, usted no puede. Usar un sonido Que rebase los 90 decibeles Porque esa es una falta de respeto De un estilo cata. Lo primero que tiene en mente Es el respeto a los demás Porque es el respeto que va a demandar para sí mismo Usted no va a querer Que a su vecino lo despierte a usted Con un sonido de 120 decibeles A las 2 de la mañana cuando está usted durmiendo De manera que La norma es esa No haga a otros lo que no quiera que le hagan a usted Esta es la, la manera en que Hoy por hoy se van a desarrollar las invitaciones en casa dentro de las normas de urbanidad. Antes, como en algún momento lo puede usted ver en nuestra biblioteca, la mesa tenía una tarjeta con el nombre de cada uno, donde iba cada quien, etcétera, etcétera. Los cubiertos puestos a la manera inglesa, con las copas corridas de un lado, y todos los cubiertos en el orden en que van a aparecer los tiempos. Y además... Iba, había meseros que, que eran los que se encargaban de servir, ya no, ya no es así, ya las cosas cambiaron pero las normas de humanidad no van a cambiar, la educación y la decencia no van a cambiar nunca eso tiene que estar siempre presente en la vida de todos nosotros de manera mis queridos estilócratas que hoy comenzamos con esta primera cápsula en donde vamos a estar actualizando todo lo que hemos dicho ya antes acerca de las normas de humanidad y esto es la primera cuando hacemos una reunión, un agape, una pequeña fiesta con, lo, con los invitados que caben perfectamente en nuestro departamento en un, en un tipo de sírvase cada quien en un buffet para que todos se sirvan y no tenga usted necesidad ni de alquilar meseros ni de ser usted el mesero. Si les gusta el video, mis queridos estilos pues denle like y compártanlo con sus amigos. Les agradezco muchísimo su atención y les pido de favor que nos veamos en la próxima y que me disculpen que no aparezco en cámara, pero de veras me caí. Estoy muy lastimado, de hecho me rompí un diente, entonces no quiero que se vea el agujero del diente. ¿Me explico? Entonces, bueno, por favor, amigos, discúlpenme si no aparezco. Muchas gracias.